Buenas tardes a toda la comunidad de OpenLab, eh, estamos aquí en la, transmitiendo en, en medio de la contingencia todavía, esperemos que eso este, no dure para siempre, pero bueno, ya salió algo bueno que es que estamos transmitiendo pues con cierta frecuencia eh, webinars que tengan que ver con diferentes áreas de las ciencias biológicas. Eh, los que nos ven por primera vez, les platico que Open Lab es una organización inicialmente de estudiantes de posgrado. Nos dedicamos a compartir conocimiento de diferentes maneras, eh, por ejemplo, cursos, talleres, seminarios, congresos, simposios, etc. Y pues en la pandemia eh, decidimos hacer esta dinámica en la cual, en la cual estamos eh, organizando webinars, con, con invitados que son de la comunidad, a los cuales queremos mucho y apreciamos y admiramos bastante por su trayectoria. Y, pues, bueno, hoy no es la excepción tampoco. Entonces, eh, quienes nos siguen ya sabrán que, pues, al menos llevamos 15 de estos webinars que han estado bastante interesantes y han, estado, han sido bastante diversos en su contenido. Y, bueno, pues, el día de hoy eh, finalmente caemos en la biotecnología, que es lo que ya era pedido por, por muchos de nuestros seguidores. Entonces, eh, pues el día de hoy está con nosotros eh, Clara Marcelín, que, eh, bueno, la conocemos porque estuvo aquí eh, cuando todavía se podía, justo empezando este año, ¿no? Antes de que comenzara la contingencia. Entonces, ella nos va a platicar de el trabajo que ha hecho en su maestría, que es principalmente relacionado con biotecnología, y bueno, espero que también nos cuente un poquito de los experimentos que hizo en, en su estancia. Eh, antes de comenzar, nada más quería comentarles que ya saben que estamos en redes sociales como OpenLabMX, Facebook, Twitter, Instagram y recientemente YouTube. Bueno, también tenemos por ahí un LinkedIn y un ResearchGate. Entonces, pues nos pueden encontrar de diferentes maneras. También seguramente ya habrán visto que tenemos una gran cantidad de cursos en línea que estamos ofertando y que, pues, bueno, seguramente les están llegando por ahí si son nuestros seguidores en Facebook. Y que pueden seguirnos ahora también en nuestro blog de notas, de noticias, que es openlabnoticias.com. Ahorita pongo aquí los banners para que puedan seguir la, la transmisión. Y, pues, bueno, sin más que decir, eh, por mi parte... Eh, dejaré hablar a Clara, ella va, va a, a presentarnos su seminario y si tienen alguna duda pueden escribirle aquí al, al chat y yo la re, recapitularé al final de esta sesión muy bien, entonces bueno, pues vamos contigo Clara muchas gracias por estar con nosotros gracias por aceptar la invitación eh, ya tenía un buen tiempo que nos platicaba que bueno, tirándos por aquí entonces, gracias pues, porque... cuando gustes. Bueno, pues, gracias por invitarme. Eh, vamos a comenzar. Eh, entonces, para empezar con esta presentación, déjenme compartir mi pantalla. Um... Ok. Ok. Eh... Bueno, esta, esta presentación se llama Reducción de Genoma, Proteínas Fluorescentes y Fails Experimentales. Entonces, ya está, eh, ¿tengo, ya está compartiendo... Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, ok. Entonces, eh, pues esta presentación... Eh, o bueno, más bien, para, para poder comenzar con la presenta, presentación, creo que en ciencias biológicas, siempre, eh, o, o en ciencias experimentales, en la investigación, pues, hay, hay tres formas de contar una historia. La primera es contarla como pasó, que aunque no siempre tiene sentido, es la historia tal y como la vivimos en el laboratorio. La segunda opción es contarla editada, o sea, en bonito, sin sufrimiento una historia muy lógica, y hasta cierto punto, perfecta. Eh, o sea, en esa historia perfecta, los resultados son consecuencia de la metodología y responden a los objetivos e hipótesis que nos planteamos al principio. Eh, y como dije, pues entonces uh, yo creo que hay tres opciones. Y esa tercera es una, opción, es una mezcla de las dos anteriores que en realidad no puedes lograr hasta que terminas de vivir todo el proceso hasta la titulación, y entonces dices, ya voy a descansar. Y entonces ahí es cuando te llegan algunas de las ideas lúcidas que te pudieron haber salvado de algunas cuantas discusiones contigo mismo o con tus asesores. Pero, bueno, entonces, para comenzar eh, mi historia desde esa tercera perspectiva, la primera sección corresponde a la reducción del genoma. Y empezamos con una pequeña formalidad llamada los objetivos. Antes de hablar de las particularidades de la reducción de genoma, creo que debemos de responder a las preguntas de ¿por qué? ¿para qué? Y más importante aún, ¿a quién y qué vamos a borrar? ¿Qué es lo que vamos a, a, a reducir? Porque pues reducir es quitar algo, ¿no? Para hacer a, a otra cosa más pequeña, la cosa original más pequeña. Y... ¿Por qué necesitamos definir esto? Porque no es lo mismo recortar el genoma de una planta que de una bacteria o de un hongo. Entonces, pues para empezar, les presento a mi bacteria que se llama Streptomyces Lividans tca 24 eh, Streptomyces Lividans es una bacteria saprofita del suelo, es gran positiva, secreta metabolitos al espacio extracelular. Y eh, es utilizada para la producción heteróloga de proteínas o en general de, de cosas. ¿Qué es heteróloga? Bueno, de, un, de una fuente externa podemos introducir una serie de genes que queramos expresar en, en Streptomyces ya sean de origen eucariota o procariota y pues funciona muy bien para, para producción heteróloga de proteínas. Entonces, en 2015 se obtuvo la secuencia completa. Completa del genoma de esta bacteria, y después de realizar un blast contra Streptomyces helicolor, que filogenéticamente es el pariente más cercano del que se, siente un, se tiene un poco más de información, pues encontraron que había 507 genes sin un ortólogo, de los cuales 25 correspondían a metabolitos secundarios. Entonces, ya respondimos a quién y una parte del porqué. Porque nos interesa, entonces, eh, que, que vamos a terminar de responder el por qué un poquito después, pero pues en realidad es porque nos, nos interesa producir proteínas heterólogas con streptomyces lividans. Entonces, ahora vamos a responder qué. Para responder qué es lo que vamos a borrar, debemos de saber que los metabolitos secundarios son compuestos orgánicos producidos por microorganismos y plantas no esenciales para la supervivencia. Eh, estos metabolitos se producen eh, durante la fase estacionaria de cultivo y dentro de la amplia variedad eh, que, que generan los, los seres vivos, pues han encontrado algunos que son de utilidad para los seres humanos, como los antibióticos. Obviamente, bacterias, hongos, plantas, no producen los metabolitos secundarios para satisfacer las necesidades del hombre y se ha encontrado que en general le dan estabilidad y sirven de protección a un cultivo durante la fase estacionaria. Entonces, los metabolitos secundarios no son esenciales. Vamos a quitarlos. Y así llegamos al, al centro de esta sección. La reducción de genoma tiene como objetivo crear células simples, entre comillas, de comportamiento predecible. ¿Para qué? Para tener bacterias con aplicaciones industriales prácticas y específicas. Y bueno, esto ya como idea a mí me parece un poco arriesgado porque... No porque un gen no es esencial para la supervivencia, significa que es inútil o prescindible. Porque pues ahí tenemos, por ejemplo, cuando creíamos que los intrones en el ADN no servían para nada y después nos dimos cuenta de que los intrones contienen a un montón de reguladores para las regiones codificantes, entonces, es un poco arriesgado desde mi punto de vista, pero bueno. Entonces, tenemos varias metodologías para hacer la reducción de genoma Pero las dos principales son el step-by-step step y el CRISPR-Cas9. Step-by-step no es otra cosa más que agarrar las tijeras y prit, o sea, enzimas, y cortar para ir removiendo que el DNA se vaya reparando y vamos gen por gen. Es un proceso un poco tedioso, pero es seguro y confiable. Y si sabemos bien qué es lo que vamos a, remo a remover, pues, no tiene ningún problema. La segunda opción, que es el CRISPR-Cas, el sistema CRISPR, eh, pues, bueno, por sí mismo daría para, para un webinar entero o una serie de webinars. Y, además, probablemente no soy la persona más indicada para hablar de CRISPR. Así que, eh, sea con una metodología o con la otra, ya se han reportado casos eh, exitosos de bacterias de genoma reducido, que resultan mejores eh, que su wild type en diferentes parámetros, de, dependiendo de la aplicación que se busca, como aumentar la producción de proteínas heterólogas. Entonces, eh, pues ese es el caso, por ejemplo, de, de, de este en el que, que estoy presentando ahorita, ¿no? Ah, entonces, por último, en esto quiero agregar que la reducción de genoma. Como tal, es un proceso natural y cuando se hacen análisis de ancestros eh, en, en microbiología, se, des, se, se ha descubierto que, por ejemplo, en 50.000 años, una especie puede perder 10.000 pares de bases, por ejemplo. Entonces, en realidad la, la reducción de genoma pasa y simplemente es pues ir perdiendo cachos, ya sea por, por, por un proceso natural o porque nosotros lo, lo hacemos en el laboratorio. Eh, y llegamos entonces a, con las cepas que yo trabajé, que fueron creadas en un laboratorio en Viena, donde se seleccionaron eh, de los, de los clústeres que ya se habían identificado de metabolitos secundarios que produce streptomyces lívidas, se seleccionaron unos que se creía que era, tenían niveles de transcripción altos pero pues aunque tuvieran niveles de transcripción altos, al, al ser secundarios, pues teóricamente eh, no iban a, no son esenciales para la supervivencia, entonces los podemos quitar, bla, bla, bla. Entonces, así, borrando entre el punto 0.3 y el 1.9% del genoma total de la, de la bacteria, eh, se obtuvieron 15 cepas, y... Eh, bueno, la hipótesis era que si los metabolitos secundarios no están involucrados en actividades metabólicas, pues la delesión de esos clústeres que los contenían, eh, pues iba a mejorar la secreción de proteínas porque iba a hacer que la, la, la bacteria se enfocara por completo a la producción de proteína heteróloga de lo que ya no tenía que producir sus propias cosas secundarias. Entonces, bueno, así tuvimos esas, esas 15 cepas, bueno, se obtuvieron. y en, eh, ahora vamos a hablar de las proteínas fluorescentes y de la importancia de adaptar las metodologías al microorganismo con el que trabajamos. Primero que nada, vamos a ver qué son, de dónde vienen y cómo las usamos. La primera proteína fluorescente de la que supimos fue la GFP, que es la Green Fluorescent Protein o proteína verde fluorescente, que de hecho le otorgó o le pues sí, le dio el Nobel a Chalfish, Shimura, Shimomura y Tien en 2008. Y bueno, ahí agregó a C, sí, -E Elegance, porque pues fue el gusanito en el que introdujeron la proteína. Y eh, bueno, es esta proteína que, eh, que nos permite hacer visibles procesos que normalmente son invisibles, como por ejemplo, comunicación celular como, por ejemplo, estudiar exporta la exportación de proteínas o procesos como, como la degeneración celular durante una enfermedad, ya sea Alzheimer o cáncer, etcétera, eh, pues, esta, esta proteína, esa es la aplicación y eso es lo, lo bonito. Como ya dije, es que hace visibles los procesos que normalmente son invisibles. Eh, porque funciona como marcador de células y organismos y tiene una variedad de aplicaciones biotecnológicas infinitas. Aquí es importante como no confundir fluorescencia con bioluminiscencia, porque la segunda tiene eh, ocurre, o sea, la bioluminiscencia ocurre cuando el organismo produce luz propia a través de reacciones químicas y la fluorescencia ocurre por la absorción de luz de una luz que tiene mayor energía que la mía, o sea, yo proteína y entonces por eso eh, puedo emitir una señal con color en el espectro visible. Y bueno, la proteína verde fluorescente es así como la vemos aquí, que es como un barrilito de, de varias eh, hojas beta, que al centro tiene una... Eh, en el centro se ubica, se ubica su cromófero, cromóforo, que es el que les da la, le da la, el color. Y bueno, esta es la medusa acuorea a Victoria que es de donde sacaron la, la proteína original, el gusanito es C. elegans y es todo por esta diapositiva. Ok, entonces, eh, las modificaciones de, que, que le han hecho los ingenieros de proteínas han, pre, han, han permitido que tengamos más colores, un, un catálogo de colores más amplio, pero más allá de tener varios colores, tener proteínas estables porque normalmente las proteínas, la proteína fluorescente normal tenía, tendía a dimerizarse y entonces perdía sus propiedades de fluorescencia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, por eso se llama EGFP, que es Enhanced Green Fluorescent Protein, o sea, la mejorada, la versión corregida y aumentada. Y ya de ahí pues fue una cosa de cambiar los cromóforos al centro, para tener verde, roja, azul, naranja, amarillo y, y, y todos los colores que, que podemos pedir en, en, a los proveedores, ¿no? Entonces, bueno, mmm, dijimos que era importante adaptar la metodología. Adaptar la me metodología significa cómo vamos a usar las proteínas fluorescentes con S-Lividance TK24. Y entonces, mi amigo Mohamed, eh, como parte inicial de su proyecto de doctorado, Estandarizó esta metodología aplicada específicamente para Streptomyces Lividans, en donde, eh, uf, después de una serie, y, y de hecho, poner solamente dos diapositivas no le hace justicia para nada, pero para todo el trabajo que hizo. Pero bueno, en resumidas cuentas, probó diferentes medios de cultivo, se dio cuenta de que con, con las proteínas fluorescentes podía estudiar los dos sistemas de secreción que tiene Streptomyces Lividans, que el, eh, recuer, eh, recordamos que que es para proteínas no plegadas, para que, que se secretan no plegadas y se pliegan al exterior de la célula. El sistema TAT, que es para secreción de proteínas plegadas, es decir, se pliegan al interior de la célula y se secretan plegadas y funcionales. Y entonces la roja le sirvió para estudiar el SEC, la verde le sirvió para estudiar el TAT y estudiar el efecto de una proteína heteróloga en el secretoma nativo. Evalúa niveles de secreción, la eficiencia de la secreción, eh, una cantidad de parámetros loquísima. Pero, bueno, por ejemplo, aquí en este gelcito, la, la proteína roja fluorescente, que es la MRFP, Monomeric Red Fluorescent Protein, eh, tiene un peso molecular de aproximadamente 27 kilodaltons. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve cómo conforme avanza el tiempo, de las 24 horas a las 96, pues incrementa la producción de la proteína roja fluorescente. Esto después confirma con un Western Blot y cosas metodológicas que les digo, o sea, no, no era suficiente con dos diapositivas, pero si no, esto se iba a alargar muchísimo. Y lo más importante es que también estudió los estados intracelulares, porque la eficiencia de la secreción heteróloga implica cuánta produce, cuánta proteína heteróloga es capaz de producir el microorganismo y cuánta es capaz de exportar, de, de sacar de la célula, porque pues una de las ventajas de, strep de usar streptomyces libidans es que secreta las, las proteínas directamente al medio, entonces ya no es necesario ni romper cuerpos de inclusión como con E. coli y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, él descubrió que además de ser secretada y, y funcional y detectable con eh, por unidades relativas de fluorescencia, la proteína roja fluorescente también se queda al interior de la célula de tres formas. La primera, que es la de mayor pe eh, peso molecular, es con péptido señal, o sea que todavía la proteína trae pegada la péptido señal que le indica por dónde tiene que salir, por la vía SEC. La segunda forma es la, la proteína madura y plegada. Es decir, que por alguna razón, o sea, que no hubo ahí una, las proteínas que ayudan a no plegar las, las otras proteínas, eh, pues la MRSP se pliega al interior de la célula y pues ahí empieza a florecer. Y la tercera, que es como la consecuencia de que haya proteína plegada y funcional adentro, pues se empieza a, de a degradar por actividad de proteasas. Ah, entonces, eh, pues por fin vamos a los fails. Y eh, cuando le enseñé a Jorge la presentación, eh, me dijo que la sección de los fails estaba muy larga, pero en realidad le dije que era porque son los resultados experimentales. Y los llamo fails porque mi asesor nunca estuvo satisfecho con los resultados. Entonces, pues, depende de quién lo vea y quién lo evalúe, fueron fails o no fueron fails. Mi asesor en Bélgica, porque mis asesores en México todos estaban encantados. Quiero creer. Entonces, bueno, primero que nada, la eficiencia de transformación. Y estamos hablando de que ahora, perdón, se me, se me fue como aclararlo. Ahora, vamos a aplicar esta metodología de Mohamed en donde podemos rastrear secreción heteróloga de proteínas en Streptomyces lividans, pero en las cepas de genoma reducido. O sea, en las cepas que hicieron en Viena. Y... Para eso necesitamos transformar a las células. La transformación es introducir el plásmido que contiene a la proteína heteróloga eh, en este vector que se llama PIJ486. Y el problema, este que fue un fail, porque de todas las cepas que teníamos, de las cepas de genoma reducido, solo 5 se pudieron transformar, hasta donde yo estuve trabajando. Entonces R0, R1.3, R1.5, R1.6 y R.9 fueron las únicas que se pudieron transformar. Entonces, ese es como una consecuencia. Se ha visto que la reducción de genoma eh, puede alterar, puede, puede interferir en la capacidad, en la eficiencia de transformación. Entonces, puede hacer que una célula sea más fácil de transformar, pero también puede hacer que sea más difícil de transformar. Y el segundo resultado eh, son las curvas de crecimiento. Eh, yo sé que en esta gráfica se ven un poco revueltos, pero eh, si no había que agregar otras diapositivas con la separación. Pero por, a, por ahora lo que puedo decir es que hubo tres patrones o se identificaron tres patrones. El patrón tipo wild type, que es un patrón súper de, de libro, por así decirlo, de. Fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte, eh, hubo algunas cepas que coincidieron con este patrón, y después hubo dos patrones, la tipo RC, el patrón tipo R0, que el R0 es la línea verde, en donde después de la fase exponencial hay una fase de muerte y entonces viene la fase estacionaria. Alcanza un máximo de crecimiento muere un poco de de biomasa, y ahí se estabiliza. El patrón R' eh, es porque en realidad son las cepas que ya no se recuperan, son las cepas que ya no alcanzan a, a ya no superan la fase de muerte, entonces se van uh, para abajo, y pues, adiós. Entonces, eh, el tercer resultado fail es ya evaluar la producción de, de MRSP en las, en las cepas de SIDO, RGS es Reduce Renome strength. Entonces, aquí, este es el fail más bonito. ¿no? Porque en realidad, eh, los geles los puse nada más porque, pues, los hice y uno tiene que, que tratar con amor a sus experimentos. Pero lo que realmente nos ayuda a entender esta parte es la gráfica. En las gráficas A y C tenemos el control que siempre eh, debemos de incluir. Y entonces la wild type, vemos que alcanzó niveles a las 24 y 48 horas, que las 24 horas son la barrita clara y las 48 son la barrita oscura, alcanza niveles de un poco menos de 200 miligramos por litro, miligramos de proteína roja fluorescente secretada por litro de medio de cultivo. Y pues las cepas de genoma reducido en las figuras A y C, que son las dos gráficas del lado izquierdo, pues prácticamente se ve como que no hay nada. Y entonces, si quitas tú la, la, las wild types, pues te das cuenta que le puedes hacer un poco de suma a esas barritas. Y en realidad, pues no es que no haya nada, es que los niveles son muy poquitos. En, en, en algunos casos, eh, no llegan ya a 0.5, y el máximo, pues es 1.5. Entonces, realmente pues la secreción y la eficiencia de la secreción es muy baja. Entonces, lo lógico es decir, ah, pues entonces si no lo está secretando, porque, ah, se me olvidó decir. Otra de las cosas que hizo Mohamed fue probar dos opciones. La primera es introducir un plásmido integrativo que te permite... Eh, un, un plasmido in, eh, integrativo que te permite integrar la proteína heteróloga al genoma de streptomyces lividans y la otra es un plásmido de alto número de copias. Entonces, el plasmido de alto número de copias solo se queda ahí y se replica como, como loco y en teoría pues te da una producción heteróloga muy, muy, muy alta. Pero entonces, si las cepas de genoma reducido aquí dice que no están secretando, pues entonces a lo mejor lo está produciendo y no está pudiendo exportar la proteína, se está al interior de la célula. Pero, no. Intracelularmente, estos son los westerns, ahí está el control. Intracelularmente no hubo detección, ni por eh, inmunodetección, ni por uh, med medición con unidades de, de fluorescencia relativas. No está, no está la proteína. Eh, y bueno, um, aquí eh, no sabemos, no sabemos dónde está la proteína, no sabemos si simplemente a lo mejor hay un error en la lectura del plásmido, eh, no se puede estar perdiendo el plásmido, el plásmido tiene la resistencia antibiótico y el medio tiene antibiótico, entonces si se perdía el plásmido... No podría crecer la, la célula y no sé. ¿Dónde está la proteína? Es una pregunta, es, va a ser uno de los grandes misterios del siglo XXI. Eh, y bueno, fail, fail, fail da de, de veras, porque en realidad ya ahí se me olvidó quitar el subtitle here. Eh, fail de de veras, pues, a todos nos pasan, en realidad. Como este bonito fail en el que rompí el mejor gel que, que obtuve durante todo mi, toda mi... Fase experimental. Lo rompí antes de escanearlo. Eh, y el otro fail, pues, es, por ejemplo, son, es uno de tantos. que Yo creo que también podría ser otro webinar en el que hablemos de los fails en el laboratorio. Eh, esta cepa creció muy padre, se pintó de rojo, pero la cepa no estaba transformada. O sea, no tenía el vector que le daba a la la producción de proteína roja fluorescente, que puede, esa proteína de hecho puede llegar a tener un poco el medio de cultivo rosita. Entonces, si no estaba, si no estaba transformada y creció rosa, pues significa que había contaminación, porque uno de los clústeres que se borraron eh, incluía una proteína que se llama, un pigmento que se llama prodigiosina, que pues es un pigmento rojo-rosa y entonces pues Tener atrás de ese color que significa que había contaminación con la wild type. Y a todos nos pasa. Entonces, pues, uh, este proyecto estuvo lleno de preguntas existenciales, pero yo creo que la pregunta más grande fue que si esto fue un fracaso real. Es que si esto fue un fracaso real. Y yo creo que no. Yo creo que se aprendieron muchas cosas, o al menos yo aprendí muchas cosas, más allá de la parte técnica de, la, de las metodologías, de la vida de laboratorio. Eh, pues es remarcar la importancia de plantear una buena metodología del principio. Y este proyecto en realidad era un proyecto, a mí me tocó una parte muy chiquitita de un proyecto muchísimo más grande. Para empezar, por las personas, por el laboratorio en el que se hicieron, en el que se diseñaron las cepas. Entonces, eh, aunque el hubiera no existe, al menos para mi tesis, porque mi tesis cierra en decir: estas, estas cepas realmente, al menos con la, con la proteína roja fluorescente, no funcionaron bien. Hay que evaluar si se va a adaptar la metodología, si se van a hacer PCRs. Si, o sea, se, se planteó una infinidad de, de posibles como soluciones o de caminos a tomar para, para, para seguir avanzando. Y. Pues, bueno, una de esas soluciones fue hacer, echar mano de las ómicas. Entonces, al final, yo ya no estaba en el laboratorio en, en, en Bélgica, al final pues hicieron transcriptómica de las cepas de genoma reducido y se encontró, lo que nos dice este heatmap es que ninguno de los genes el, eliminados tiene altos niveles de transcripción, que fue el argumento principal para borrar esos clústeres. Los clústeres biosintéticos que se borraron para las Reduce Genome Strains se seleccionaron porque en realidad se, se creía que tenían altos niveles de transcripción y al ser metabolitos secundarios, pues solo estaban ocupando recursos que podían ser encaminados a la producción heteróloga de otra cosa. Entonces, la transcriptómica dijo que no. Y entonces vuelvo a lo mismo: es muy importante tener desde el principio. Y con eso llego a las conclusiones. Eh, tener muy claro qué quieres hacer, cómo quieres llegar a esa parte, y retomando a ese, a ese objetivo, y retomando a lo mejor un poco lo que decía al principio, de que hay varias formas de contar una historia, pues, a pesar de que tú vas viviendo tu historia de una forma y al final la vas a contar de otra manera, pues, ir pensando en cómo esto la quieres contar para, entonces, organizar tus etapas experimentales, de acuerdo con lo que quieres ir llenando, ya sea en una tesis, en un artículo, eh, en un reporte, en una cosa para congreso, o lo que sea. O sea, simplemente es organizar muy bien tu trabajo para poder ir respondiendo las preguntas. Y claro que se vale fallar, claro que se vale cambiar de rumbo, pero pues eh, teniendo más o menos claras las cosas, pues no te evitas que ahorras. Mucho. Entonces, como conclusión, como así, y muy específica, yo creo que no borrar por borrar. Es importante no borrar por borrar. Algo que falló con las cepas fue que se agarraron eh, clústeres enteros y no regiones específicas. La, las de lesiones en estas, en estas cepas se hicieron por la metodología step by step, o sea, fueron gen por gen removiendo, pero en realidad no fueron gen por gen, se fueron región por región. Entonces, realmente no se supo y no se secuenciaron las, las cepas de genoma reducido hasta donde yo me quedé. Entonces, no se supo, no se pudo llegar a un a, a, a tener bajo control completamente la de lesión. Y, pues, eso nos hubiera ahorrado mucho, mucho, mucho trabajo experimental. Um, Creo que es todo. Hablé, siento que hablé muy rápido, pero creo que es todo por ahora. A lo mejor ya con las preguntas van a ir saliendo y voy a decir, ah, sí, se me pasó a decir esto, pero pero bueno. Creo que ya cabe. ¿Jorge? ¿Jorge? Sí. Hola. No te vayas. Ya, estoy harta de ser ignorada. Listo. <risa> ya. ¿Ya acabaste? Ah, hablé como, hablé así. Millón, mira, mi guión estaba, sentí que me iba, ay, no Dale, me iba... Es el concepto de rapidín, pero en plática. Ay. <risa> Espérame, déjame, déjame, voy acá. Oye, bien. pero Jorge... Jorge me vale. dijo, ay, pero te vas a tardar este, mucho con los Facebook y no sé qué. Y cuando me puse a escribir, dije, oh, yo digo tres páginas, es demasiado. Es que estaba muy larga esa sesión, esa parte de la sesión. Bueno, te voy a empezar a hacer llegar las preguntas. Uh -huh. Entonces vamos a comenzar. Primero, eh, nos preguntan: ¿qué factores se verían implicados para que la eficiencia de transformación sea baja? Eh, haciendo énfasis en la reducción del genoma. Uh, la respuesta sincera es, no lo sé, o sea, no me lo puedo explicar porque para empezar, el streptomyces lividans pues es gran positiva, es decir que no tiene membrana externa, ¿cierto? Y eso la hace muy fácil de, de transformar, realmente no cuesta mucho trabajo, se hace por electroporación. Entonces, realmente, no sé si la red de la membrana de streptomyces se volvió más cerrada y, por lo tanto, la electroporación no fue suficiente, aunque, bueno, la electroporación es este, bastante efectiva, eh, y en realidad ninguno de los, de los clústeres que se borraron tenían algo que ver con, con pared, ya lo, con membrana, ya lo, ya lo dije al principio, entonces, no sé. Este, les dije que estaba me alegra, me alegra que también tengan preguntas existenciales porque es una de las que podríamos agregar porque realmente no no lo sé. Muy bien, Sería bueno especular. Sí, claro. También nos preguntan si contemplaste usar otros vectores para la transformación génica. Eh, sí, pero el pij 486 es el vector más, eh, es, el, es el mejor, es el vector específico para producción heteróloga de proteínas de streptomyces libidans. Entonces ya el PIJ486 es el óptimo para trabajar con, con libidans TK24. Entonces hay otros vectores, PIJ487, 488 y el anterior, el, como el original creo que es 80, no me acuerdo, eh, que sirve para otras cepas de streptomices lividans que no son la TK24 o para otros streptomices como selicolor, por ejemplo. Entonces, el PIJ486 es el vector de lividans. A lo mejor es el vector de lividans wild type y no va a funcionar, no funciona tan bien con las de genoma reducido, no lo sé. Muy bien, pues parece que esas son todas las preguntas por parte de la audiencia. Hay un par de comentarios, obviamente, así como, bueno, qué mala suerte. Alguien dice que me quedé dormido. Eh, Octavio Fernández, bueno, pues no, no me quedé dormido, no fue tiempo suficiente. Y, pues bueno, te puedo te puedo decir las que yo anoté. Tengo algunas, algunas preguntas. Este... Um, yo, yo tengo una, eh, una duda más de tipo del planteamiento del problema. Justo eh, mencionas que el objetivo de reducir un genoma pues, es que tener células con propiedades más predecibles. Se entiende, por ejemplo, que en cualquier sistema, mientras menos parámetros tengas que evaluar, pues más fácil es eh, modelarlo y estudiarlo. Eh, de manera independiente cada, esos, cada uno de esos parámetros se puede entender muy bien, ¿no? Pero cuando estamos hablando de sistemas biológicos, eso, pues ya, yo digo que uno de los resultados principales de tu trabajo, pues es que eso no es tan trivial, ¿no? O sea, no es como que eh, la, la, la, el genoma pequeño, pues realmente sea más fácil de, de, de trabajar y bueno, pues se ve en el asunto de la transformación, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso una célula, aunque no tenga un genoma pequeño, pero siendo un organismo modelo, por ejemplo, E. coli, pues de pronto te daría menos problemas en la parte de la transformación. Entonces, tienes con respecto al objetivo, o sea, eh, el planteamiento de, de, de que pues, un sistema más reducido y por lo tanto con menos parámetros sea... Más fácil de estudiar, ¿crees que sea la mejor aproximación? Creo que es demasiado ambicioso y demasiado... No sé si soberbio sea la palabra correcta, o sea... Eh... Uno de los antecedentes, y lo dije hace rato, seguramente me iba a acordar de algo que no mencioné durante la presentación... Es, por ejemplo, las células mínimas de, de Venter, ¿no? O sea, Venter dijo, ah, micoplasma es la bacteria, micoplasma, micoplasma genialgo, es la bacteria con el genoma más chiquito que existe en bacterias, ¿no? Entonces, de ahí, pues, podemos ponernos a pensar que podemos diseñar una célula bacteriana, obviamente, que tenga la menor cantidad posible de genes suficientes para tener actividad metabólica y reproducirse la, la cantidad mínima. Y pues realmente, digo, no he seguido el trabajo del doctor Venter así muy, muy de cerca, pero yo creo que es, o sea, decir que puedes tener células, con comportamiento predecible es cómplice y real. O sea, no, no es algo que puedas ver y, y, y, bueno, de hecho, no lo ves hasta que ya trabajas en, en laboratorio con tus cepas. De, eh, una de mis tantas peleas de, de con, con mi asesora ya era que yo siempre le pues, fea, es que esta cepa no crece bien, es que esta cepa fue muy difícil de... No sé, incluso de, de que esporular para que yo pueda a, a hacer mi cosecha de esporas, ¿no? Y él me decía, eso no importa. Y pues, ¿cómo no va a importar? Porque a pesar de que ahorita estábamos, estábamos en una fase de, en escala pequeña de laboratorio, todavía no íbamos a reactor ni nada, pues obviamente quieres tener eh, bacterias y microorganismos en general, con los cuales sea fácil de trabajar, que crezcan bien, que, que no ocupen medios demasiado demasiado caros o demasiado específicos, dependiendo de qué es lo que quieres producir, obviamente. Eh, por ejemplo, el medio de cultivo ideal para este es caldo nutritivo. Eh, y de hecho, el caldo nutritivo es el mejor, no solo para que crezca Streptomyces lividans, sino para que Streptomyces libidans produzca eh, proteínas heterólogas. Creo que me estoy desviando un poco, pero eh, la, la, la, decir que el comportamiento predecible es predecible una vez que tú recortas cosas, aunque sepas qué es lo que estás recortando específicamente, no te garantiza que no vas a alterar el comportamiento metabólico completo, total, no solo de la fase estacionaria, sino también de la fase exponencial y de la fase, eh, pues, estacionaria temprana y a la mitad, ¿no? Eh, y de hecho, esa es una de las, de las propuestas que se hicieron al final en mi tesis, que en realidad los metabolitos secundarios, pues se les llama secundarios porque son en la fase estacionaria, porque se producen en la fase estacionaria, pero no son secundarios en cuestión de importancia, porque, eh, pues, le dan a la, a la célula, le dan estabilidad. Y pues ya sea para, para resistencia a otras a otros antibióticos de otra cosa que esté en el medio o para um, cambios en el, en, el, en el ambiente de pH o lo que sea creo que los metabolitos secundarios y ese es el el, el nuevo enfoque que se le está queriendo dar eh, los metabolitos secundarios sostienen la fase estacionarias, Pues, es una hipótesis muy interesante. ¿Y cómo plantearían abordarla experimentalmente? Pues, si se trata de seguir trabajando con exactamente las mismas cepas, yo creo que sería nada más cuestión de poner a punto las metodologías para poder escalarlas. O sea, poner a punto en específico para cada cepa. Por ahí hay una que es la 1.9, que sí tiene como que de repente, como que da bandazos. ¿Qué es la otra? Tú lo que quieres, y en general en cualquier cosa de biotecnología, tú lo que quieres es un microorganismo constante, ¿no? Que, que, que, que lo pones a esta temperatura, en este medio, a este tiempo, y sabes que te va a producir un en un rango de tanto, bla, bla, bla. Eh, insulina o lo que sea Y estas no O sea estas de repente Una semana podían darte Una Cosa más o menos decente Nunca más que, que la wild type Y otra semana ni siquiera crecían O ni siquiera esporulaban Entonces ese Esa parte yo creo que Ya para Para poder seguir trabajando con las Con las mismas cepas pues sería cuestión De estandarizar y si no, pues la otra es volver a empezar desde la parte de la reducción del genoma, seleccionar los clústeres con muchísimo más cuidado, regiones con muchísimo más así en este número de base y no, porque en realidad el corte se hizo así como, ah, pues este es el cacho que yo quiero quitar, córtale. Ya, solito ahí se repara y todo. Y entonces en realidad no se tuvo como todo el control. La otra, si, o, si no se quiere como... Empezar desde ahí, pues es secuenciar, secuenciar todas las, las cepas de genoma reducido para tener como 100%, el 100% de la información de con qué estamos trabajando ahora. Ya no, entonces, a lo mejor haciendo el blast contra la wild type, pues ya te das cuenta de, ah, de aquí. o sea, en esto, quién sabe cómo le, le hice en, en la de lesión, pero le quité algo que sí era importante. Sí, fíjate, a mí me llama mucho la atención tu trabajo por, por varias cosas. Eh, primero voy a comentarte que aquí, pues, empezamos a combinar las herramientas estadísticas y el modelado matemático con, con la experimentación en el laboratorio, en el wet lab. Y aunque no es algo novedoso, porque, pues, en principio eso lo hace muy, mucha gente, eh, cuando eh, eh, abordas desde un enfoque holístico un problema, como, por ejemplo, la, la transcriptómica o la genómica, empiezas a encontrar patrones que te dan mm, ciertas ideas de, de cuáles pueden ser los factores que, aunque no son visibles y aunque no son eh, modificables experimentalmente, pues, pueden estar jugando un papel importante, por ejemplo, en la viabilidad, por ejemplo, en, en, en, en otros aspectos que no, que no consideramos. Porque la historia de cómo los estudiamos, pues nunca los ha considerado, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a producir proteínas recombinantes, pues yo entiendo que lo que, o una de las cosas que siempre tengo que revisar es a dónde se fue la proteína una vez que se, que se tradujo. Por ejemplo, si se fue a cuerpos de inclusión, si se plegó, si se exportó, etcétera, ¿no? Pero en términos de... ¿Qué tanto eso compromete la viabilidad celular? Pues no tenemos tantas herramientas, porque son problemas que en principio no los, no los abordamos o no tenemos un único descriptor que nos diga: ah, pues mira, comprometiste la viabilidad en, en tanto. O, por ejemplo, si estás secuestrando a la maquinaria que hace proteínas, pues vas a tener consecuencias en otros lados, por ejemplo, estos. O sea, esas cosas, aunque sabemos que existen, no tenemos un descriptor que podamos medir. Eh, o que podamos reportar eso es por, eso, por, por esa razón porque este enfoque holístico pues es relativamente reciente o sea, nosotros transformamos bacterias desde los 60s pero pues ya este, meterle eh, pues digamos un análisis computacional a los datos más complejos, el armado de bases de datos, pues nos ha llevado varias décadas y esas son cosas que apenas se están revisando eso era un comentario. ¿Es algo? Yo creo que, este, yo creo que conviene y hago una invitación al público, pues, tratar de ver a los seres vivos, aunque sea la célula con el genoma más chiquito, como sistemas complejos que tienen eh, mucha información detrás, que se tienen que estudiar con herramientas holísticas, con herramientas computacionales, con modelado matemático. Es, es eso, ¿no? O sea, yo creo que de repente nos emocionamos y decimos, wow, tal cosa. Y entonces ahora todo lo queremos resolver así. Entonces, justamente es algo que yo desde el principio de la maestría hablaba con mi director de tesis. La informática es súper cool, los, los análisis en sílicos son bien padres, pero al final los tienes que llevar al laboratorio y los tienes que evaluar en el laboratorio, en tu organismo, porque pues el componente el sorpresa de la vida, pues siempre está ahí, y ese no lo puedes, por mucho que le, que consideres factores de, de aleatoriedad en tu en tu ecuación eh, in sílico, eh, a la hora de trabajar en el laboratorio, pues no es no es lo mismo. Estoy viendo, perdón, pero estoy viendo que alguien preguntó que cómo medí la cantidad de proteína, y eso lo hice de eh, por eh, unidades relativas de fluorescencia en un espectrofotómetro de la marca Tecan. Eh, pues así nada más eh, diluir el, el medio de cultivo y medir unidades relativas de fluorescencia y justo ahorita estoy pensando que algo más que volvió muy pesado ese trabajo fue hacer las cinéticas de crecimiento al principio porque pues, normalmente estás acostumbrado a hacerlo por densidad óptica y con estreptomyces lividans no lo puedes hacer así porque como crece en forma de micelio tienes eh, la densidad óptica no es lo suficientemente precisa y no te da un resultado confiable. Entonces, tienes que pesar, tener tus membranas, pesar tus membranas antes, filtrar tu bicho y pesar tus membranas, ah, no, meterlas al horno, dejar que se sequen, luego pasarlas al este secador, de secador, para, para que se enfríen en, en, a un, y lleguen a un buen punto y, entonces, volverlas a pesar y hacer eso por triplicado, y hacer eso cada vez o sea, siento que también el problema es que hicimos como muchas cosas al mismo tiempo uh -huh. fue como caracterizar al bicho y este intentar producir algo heterólogo y evaluar si el sistema de secreciones está bien y bla bla bla bla bla y de hecho se supone que con algunas de estas cepas las personas que las hicieron eh, ya habían eh, pro podido producir eh, factor de necrosis tumoral alfa y que tenían así unos rendimientos súper cool, pero tuvieron ahí unas cositas, o sea, como que directos de la, de la creación de las cepas se fueron directo a la aplicación, y yo creo que ese, ese salto te puede ir muy bien, y entonces en realidad, y si no te interesa ver qué es lo que pasó con la reducción del genoma, eh, pues, y funciona, pues, ok, lo aplicas, lo llevas a la industria y listo, pero si no, entonces, vas caminando en terreno con los ojos cerrados, en terreno desconocido. Y realmente la caracterización, así como, muchas de esas cosas a mí se me hacía súper tedioso, porque yo iba así con todo el ánimo de hacer biología molecular y PCRs por todos lados, y mandar a secuestrar y salala y toma, o sea, ponte a pesar membrana y a ver cuánto, cuánto bicho tienes a las 12, 24, 48, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues eh, pero de verdad, de verdad, creo que es algo necesario. Sí, el, el otro asunto, como bien mencionas, es que se tienen que, o sea, para ver los resultados que tuviste, o sea, tendrías que tener estandarizadas un montón de protocolos eh, que, pues, a un solo estudiante le llevaría bastante tiempo estandarizar, ¿no? Normalmente Déjame lo que hacen tanto. los jefes es como... Pues, si tengo 10 alumnos, pues, reparto las estandarizaciones entre ellos 10. Y, pues, ya, ¿no? La, el detalle es que cada uno quisiera tener sus propios resultados y quisiera que esos resultados, pues, fueran suficientemente importantes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto, en particular, cualquier cosa que se haga experimental, pues, depende del trabajo de muchas personas y el tiempo de, de, de muchos y, por lo tanto, también es relativamente complicado. Si uno de ellos eh, hace no tan bien su trabajo, digamos, en el laboratorio, pues de pronto eso puede tener consecuencias en los resultados de los demás, ¿no? Entonces, sí, entiendo que, que no es para nada sencillo, ¿no? Y, Mira, pues, bueno, te voy a decir, de el proyecto... Uh -huh. Perdón, perdón, perdón. El proyecto era un proyecto que involucraba a varios, a varios laboratorios europeos. Yo acá en el chisme. Este, era un, un proyecto que involucraba varios laboratorios europeos, y tenía algo así como que una 14 millones de euros de presupuesto. Y había varios laboratorios eh, haciendo a veces lo mismo y a veces diferentes para, para ver si los resultados eran replicables, y a veces cada quien trabajaba en una sección diferente. Y esa fue otra. Nunca terminamos de ponernos de acuerdo en este esta parte de la producción de heteróloga de proteínas con las cepas de genoma reducido, porque de verdad, o sea, Mohamed es un santo, Mohamed trabaja, trabajó y trabaja por 50 personas. Este, y, las, y las metodologías estaban puestas a punto, estaban perfectas, así, paso por paso. Pero los resultados que sacábamos en el laboratorio de nosotros eran súper diferentes, ya no digas de un laboratorio en otro país, era otro laboratorio en Bélgica en la misma ciudad, entonces realmente ahí, o sea, como que el proyecto iba de va bien, va bien, va bien todo todo bajo control y de repente en esa fase que era como, porque después de eso se trataba de ahora en lugar de trabajar con la proteína roja, era cambiarla del, del PIJ486 cambiar la roja y meterle una celulasa meterle factor de necrosis tumoral bla, bla, bla, y evaluar Pro, eh, producción heter heteróloga de algo, digamos, real, algo utilizable, no nada más para rastrear. Entonces, a nosotros nos salía una cosa, y a los demás les salía otra, y a la mera hora el proyecto de hecho terminó, y ya se retomaron como que algunos puntos específicos, cada laboratorio hizo lo que quiso, en, en, en el sentido de ¿Qué cabos sueltos atar y qué cabos sueltos dejar ir para siempre? Entonces, realmente yo creo que, que también faltó esa, esa parte, ¿no? El, el decir todos juntos qué estamos haciendo. No sé, a lo mejor ya estoy divagando. un poco. Es agua, ¿eh? Sí, te creo. Es temprano. Este, pues sí, no, muy bien. O sea, a mí me, me encantó la me encantó la plática. De hecho, este me recordó bastante eh, los años donde yo batallaba con la expresión de, de proteínas. Y fíjate, era una sola proteína. A veces tienes que hacer trucos este, y rituales extraños para que una sola proteína eh, pues sea se, se soluble. Y ni siquiera, ¿eh? Nosotros tuvimos que aprender a resolubilizar de cuerpos de inclusión porque, pues, eso parece que es. Lo más común, al menos para el grupo de proteínas con las que trabajaba mi equipo. Y bueno, pues ni modo, o sea, hay que hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces sí, sí me, me encantó, así como que tuve varios, este, ¿cómo se dice?, como recuerdos de ese entonces. Y pues bueno, creo que, creo que nada más. Fíjate, tenía una duda que en realidad no es mi duda. Yo acabo de dar un, un webinar, bueno, hace como unas tres semanas, un webinar de biología sintética, y hubo uh -huh. una pregunta que me hicieron que no respondí por falta de tiempo, pero que, fíjate que estoy pensando que podría valer la pena retomarla ahora. La pregunta era, yo, yo estaba hablando justo del proyecto de Craig Venter, y, y estábamos platicando el asunto del genoma mínimo, y alguien me preguntó que cuál era la relación o si podía haber alguna relación del de genoma mínimo eh, experimental, como, como, como Venter lo, lo ve, también reduciendo, digamos, el genoma hasta el mínimo sin comprometer la viabilidad del organismo. Y alguien quería o preguntaba si eso podría tener alguna relación con organismos ancestrales, en particular, él hablaba de Luca, decía la pregunta algo como... ¿Qué relación hay entre LUCA y el organismo con genoma mínimo sintetizado en un laboratorio? ¿Tú, tú qué opinas al respecto? O qué, ¿Tienes algún comentario? Mm. <risa> Voy a aplicar la vieja confiable. A ver, tú primero. Bueno, a ver, ahí va. Perdón, es que acaban de venir. Eh, lo, que, lo que yo le decía a mi colega, porque era un colega que estaba preguntando, ya después lo, lo, lo abordamos ese tema, es que no necesariamente, o sea, eh, si tú quieres hablar de un organismo ancestral, eso no implica necesariamente que tenga un genoma más pequeño que un organismo extante relacionado. O sea, porque no por ser ancestral quiere decir que el número de genes sea sea menor, ¿no? Ahorita, entre los organismos extantes, es decir, los organismos que ahorita existen en la naturaleza, pues hay una gran diversidad en tamaño de genomas, que no correlaciona con qué tan, eh, con qué, eh, con el momento en el cual aparecen en, en la vida en la Tierra. De hecho, hay algo relacionado que se llama la paradoja del valor C, que hablaba de que el tamaño del genoma no necesariamente representaba la complejidad morfológica del organismo. Entonces yo le decía a mi colega, pues no, la verdad es que si hay un organismo ancestral, pues, o sea, puedes reconstruir un ancestro si tienes un número importante de genes, pero reconstruir un genoma ancestral no va a ser tan sencillo. Y si lo reconstruyes, la probabilidad de que ese sea el genoma de ese, o sea, la probabilidad de que estés en, en lo correcto, es muy baja, es un, es un problema estadístico que, que, que calculamos aquí en clase. La probabilidad de que por reconstrucción ancestral llegues al gen ancestral real es extremadamente baja, ¿no? Entonces yo le decía, pues no, la verdad es que esa pregunta está estás tratando de abordar dos cosas que no necesariamente están relacionadas. Por un lado, ¿qué tan pequeño es un genoma que permita la viabilidad celular? Y por otro lado, ¿cómo era el genoma hace mucho tiempo? Ni siquiera tienen que parecerse en tamaño ni en contenido. Eso creo. De hecho, yo creo, eh, y, y fue lo que lo que mencioné en, en lo de los antecedentes, respecto a que la, la reducción de genoma es, es un proceso natural Precisamente porque al principio pues había una redundancia impresionante. Que bueno, está demostrado que la redundancia, incluso en, en informática, no bioinformática, en, bio, en informática, te da una tolerancia a las fallas. ¿no? Entonces, pues realmente fue como el trabajo de miles y miles y miles de años de la célula de ir, eh, pues, a propósito o no, de ir perdiendo y reduciendo el genoma. Ahora, que no haya, es lo que decía también de los intrones y los exones, o sea, que, que no se haya reducido al mínimo que dice eh, metabolito secundario 1, metabolito secundario 2, eh, eh, reproducción, crecimiento, bla, bla, así, uno tras otro, tras otro, tras otro, Uf, no sé, o sea, no, no, no es realmente, y, y es, es poco... Probable y es probable y no es real que la reducción de genoma nos, nos haga la vida más fácil. Ya estoy divagando otra vez, a ver. Este, um, el genoma ancestral yo creo que era un genoma súper largo, redundante Y esa, esa longitud fue lo que no, le, nos permitió o nos permite estar aquí ahorita. O sea, que, que desde el principio... Eh, ...Luca o, o cualquier otro ancestro común no haya dicho como, ah, esto no lo necesito, pues nos permite tener ahorita la variedad, la, de, la biodiversidad tan tan impresionante en la, que, en la que estamos, y pues no creo que sea algo malo, o sea, no, no sé en qué, en qué momento de la vida algún, eh, la maricondo de, de, de la biología... Se sintió, demasiado, sintió que estaba acumulando demasiadas cosas y dijo, ay, vamos a tirar lo que no necesitamos, ¿no? Esto tiene, esta blusita tiene cinco años que no me la pongo, la voy a tirar. ¿Quién sabe? O sea, si sí está padre ser minimalista, si sí está padre no acumular cosas. Y con el tiempo, aunque sean 50 mil años, pues la, la, lo pierde Pero pero no de un día para otro, y realmente sí no, no creo que, que, el, que el ancestro común haya sido nada más el gen de nacer, el gen de y morir, no. Claro, de hecho hay un comentario que acaba de llegar de Luis Yanko, muchas gracias, que dice, que nada más mínimo depende de las condiciones ambientales, con eso yo estoy bastante de acuerdo, por una razón, pues las condiciones ambientales eh, del ancestro, de, del último ancestro del, eh, que es Luca, pues no necesariamente son estas condiciones. Y claro. pues ya, ya, ya, este, pues decías la importancia que tenía, digamos, o, bueno, yo creo que uno de los resultados principales de tu trabajo es justo remarcar que aún los genes que nosotros decimos que no son tan importantes porque pueden ser del metabolismo secundario o porque son eh, bajos transcripcionalmente, pues de pronto sí pueden tener un, un papel importante, aunque no lo entendamos bien. Todavía. Eh, nada más, un comentario más. Este, con, con esto de las bases de datos, en particular el KEG, que es la que tiene que ver con las vías metabólicas, uh -huh. se descubrieron que había organismos que ni siquiera tenían glucólisis. Fíjate que cuando nosotros damos glucólisis en bioquímica, lo primero que dice el libro es, la glucólisis es una vía que existe en todos los seres vivos. Uh -huh. Llega el que eh, y te das cuenta que hay arqueas que no tienen glucólisis y dices, ¿cómo rayos? Y se supone que la glucólisis pues, está conectada con, con otras vías metabólicas, es, eh, tiene que ver con la producción de energía, etc. Y pues no, pues resulta que hay arqueas que... Eh, simbiontes, por supuesto, de otros organismos, pero que entre sus genes no tienen ninguno que, que participe en esa vía metabólica que nosotros creemos fundamental, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, esto, el genoma o el tamaño del genoma depende del ambiente y de cómo este organismo, pues, esté relacionado con él. Y de hecho, este, pues sí, o sea, es, es, es absurdo pensar que las condiciones ambientales de una bacteria alófila, extremófila, eh, van a ser las mismas que las de mi bacteria en, en, el, en la comodidad del hogar y su shaker perfecta, ¿no? Entonces, pues no. Y, y alguien alguien está diciendo que se aplicaría solo si no existía la transferencia horizontal de genes, que esa es otra. O sea, efectivamente, a lo mejor estás perdiendo cosas todo el tiempo, pero también... Pues, si hay algo nuevo, pues, le haces un huequito. Algo nuevo que me sirve, le haces un huequito y, por supuesto, que lo aceptas, ¿no? Entonces, sí, otra sí. vez, esto de querer recortar y sacar y sacar y sacar, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Muy bien. Ya nada más hago el último comentario. Eh, dice, genoma mínimo se relaciona con el ambiente y recordar que hasta ahora depende también de cambios de evolución. Sí, sí, totalmente. Pues, bueno, muy interesante, este, Clara. Ya creo que no, no tengo más que comentarte. Y, bueno, si te comento algo, pues, ya será después. Este Y, pues, te agradezco bastante la, la plática. Uh -huh. siempre, siempre es un placer escuchar a los colegas que han estado por aquí en Open Lab y ver cómo les ha ido en, en sus trabajos o, o qué, qué es de ellos, ¿no? Este, en particular en la pandemia, eso, eso me ha hecho bastante bien en lo personal, o sea, como pues si no puedo ver a, a, a mucha gente físicamente como estoy acostumbrado, pues eh, pues siempre es, es reconfortante platicar. Y, y pues bueno, a mí en particular me, me encanta este, esta dinámica de los seminarios porque pues podemos platicar de un montón de cosas. Ya ves que a veces solo, la presentación es solo el punto de inicio. De pronto sí. la conversación se puede alargar bastante. Entonces, bueno, eh, también estoy divagando. Entonces, ah, pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, nos vemos pronto. Y muchas gracias a toda la gente que se aventó la transmisión de inicio a fin. Les agradecemos mucho que, que hayan estado con nosotros. Ya saben pues mamá, que seguramente. si alguien tiene algo interesante que compartir con nosotros, puede escribirnos y, y, y vemos eh, en qué es que no podemos colaborar. Tenemos nuestro blog de notas, también los invitamos a participar ahí. Eh, y bueno, pues estén al pendiente del resto de las actividades. Normalmente estamos repostiendo todas en, en, en, el, en la fanpage de Facebook, incluidos eh, webinars que no son nuestros, pero nos parecen relevantes. Por ejemplo, por aquí ya puse en Facebook. Uh -huh una plática que va a dar el doctor Lascano que tiene que ver con el sofosbuvir como un potencial inhibidor de, de la RNA polimerasa al SARS-CoV-2. Ya tuvimos un webinar por ahí de, de, de José Campillo, uno de sus investigadores asociados, y pues bueno, estén en el pendiente de, de las transmisiones, normalmente van a ser lunes y jueves a las 6 de la tarde, y pues bueno... Sin más que agregar, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y que estén muy bien. Gracias, gracias, gracias por invitarme, gracias por escucharme. Nos Bonita vemos. de tarde, noche. Bye. Bueno, bye.